Te voy, a, te voy a decepcionar. <risa> no, bueno, está bien. Que esté en YouTube no quiere decir que no llegue. Claro, ¿no? claro. No, la, la, la película fue... En realidad yo de lo que me entero, este, a partir de ciertas experiencias previas, que es mi gusto por las expediciones, es que alguien me cuenta en algún momento, creo que unos amigos, en algún momento yo no me acuerdo cómo fue, de esta expedición sueca que tenía la particularidad de que además habían filmado una película, porque expediciones había habido muchas, entonces no había en sí mismo ninguna singularidad pero cuando me dicen que además habían filmado una película y que esa película, digamos los restos de esa película de alguna manera nunca se sabrá muy bien la historia de, esa, de, de lo que se perdió de lo que se recompaginó con el corredor del tiempo y demás, yo dije bueno ahí hay algo totalmente singular esta gente vino a filmar una película además a diferencia de todas las ediciones anteriores que habían fotografiado pero no que habían filmado una película entonces dije, bueno si esa película, de la cual me hice inmediatamente ¿no? porque es una película de fácil acceso por decirlo de alguna manera este, existe y de alguna manera se puede usar y ya propicia la idea de poder volver al lugar de los hechos y ver si uno puede recomponer Imaginariamente, porque uno nunca puede recomponer exactamente el camino, los territorios, los sitios, los lugares, las personas, creo que en esa especie como de, de tensión, digamos, entre ese pasado y ese presente, podría haber una película. Y después di con los diarios, con los diarios que están narrados en la película, están narrados en sueco, que son unos diarios que hubo que recomponer, porque están narrados, están escritos en... en en, este, en sueco antiguo, y además hay, son, son manuscritos, con lo cual hay miles de cosas que no se entienden, eh, que están escritas en los bordes, que los bordes están rotos, y entonces hay que tratar de recomponer, a veces hay que inventar lo que podría eventualmente haber dicho este personaje, que además al cual se, además se añadían los diarios del cameraman, y un programa de radio que el guía de la expedición hace 50 años más tarde, recordando la expedición. Entonces yo dije, en algún momento dije, tienen que estar los tres diarios, digamos, en la película, y era una especie de que formal, ¿no? Digamos, no, hay, no había manera de congeniar tres diarios diferentes, porque la película era una especie de confusión completa. Así que finalmente decidí, digamos, traducir los diarios del sueco al castellano, primero recomponerlos, después traducirlos para filmar, para tener una idea, digamos, como si fuera una especie de columna vertebral de la película y luego volver digamos a traducirlos al sueco para que alguien los pudiese relatar para la película en sueco entonces me pareció que entre, el, entre la película antigua entre la posibilidad de volver a los lugares y poner en tensión ese pasado con ese presente y los diarios, había algo que seguramente iba a ser una película, esa era una idea previa antes inclusive de ir al lugar la primera vez luego, bueno es un documental y entonces hay algo ahí que es inficcionable y quiere decir hay algo que empieza a suceder con el movimiento que uno mismo hace para con las personas y las geografías que es como lo, lo, lo, lo, la, la potencia digamos del documental no todo eso que uno pensó como posibilidad hay que ver qué es exactamente en los hechos porque digo el hecho de que nos dijeran a nosotros ustedes son blancos que es lo mismo que decían en aquel momento, es una cuestión muy potente para uno, ¿no? Escuchar la palabra blanco sigue siendo una palabra muy fuerte. Aunque después eso se recompone cuando entra en una especie de particularidad, ¿no? las, las relaciones dejan de ser generales y se vuelven particulares, eso se, se diluye, ¿no? Pero siempre está la idea, ustedes no son nosotros. Y esa es la película también, ¿no? No somos otros en, en tema del idioma, en tema de la lengua, en el tema de del... La religión, ¿no? Porque lo dice, sí, la Biblia sí, sí, es un todo. cuento del hombre blanco. Todo, claro. Es una, una, una, una otredad completa, ¿no? Pero en esa, en esa genidad, digamos, hay algo que siempre, quiero decir, hay, hay un reconocimiento, así como a uno le interesan ellos... A ellos les interesa uno. Digo, ¿por qué ustedes vienen acá a filmarnos a nosotros? No, nosotros preguntábamos, no, no sé, porque nos interesan ustedes, pero digo, ellos se sienten muy reconocidos en ese sentido. Es decir, ¿por qué alguien que no tiene ninguna especulación económica, que es decir nadie va a ganar dinero con nosotros? ¿Por qué ustedes vienen a filmarnos? Porque hay una especie de agradecimiento tácito que es, ustedes vienen a interesarnos por nosotros. Pero no se identificar al otro. De alguna forma. Ellos están todo el tiempo con una especie de resentimiento muy fuerte, que parece bastante sensato. No Ustedes vienen acá, se piden, se llevan y no traen nada. Ahora acá el movimiento era en un punto, en un punto, en otro no. Era el inverso. Ustedes vienen a interesarnos, si están interesados por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para ser motivo de interés para alguien? Es decir, en ese punto la película es una película no tanto sobre ellos, sino con ellos, ¿no? porque ellos se dejan, se, dejan, este, se dejan conmover por el interés que uno tiene por ellos, sin que aparezca ninguna especulación, salvo la de hacer la mejor película que uno puede hacer sobre ellos, pero eso es como una película de a dos también, ¿no? donde ellos están, pero nosotros estamos, y para ellos es importante que alguien venga a filmarlos, ellos entienden que hay ahí algún interés genuino, por de algo manera que no viene de ningún tipo de imposición de mercado. Y eso es muy fuerte también, porque ellos hacen, hacen sentir eso, así como lo hacen sentir a uno blanco, no entras acá y a las seis de la tarde te vas. También cuando dan, dan. Y eso es muy potente. Porque uno no lo.. uno cree que el movimiento es de uno hacia ellos ven mucho menos el movimiento que ellos sí hacen hacia nosotros, sin lo cual para mí no hay película, hay una película periodística, pero no hay una película, y para mí eso es muy conmocionante, en esas, en esas relaciones que uno de pronto teje con el otro, ¿no? y que ellos tejen con nosotros. Y en, en cuanto al, al, al material en sí, es, podría decirse que es más un redescubrir, un, un material que por ahí, que, que estaba ahí, pero que estaba perdido, digamos, como en la inmensidad, porque es como digo es como que se redescubre lo que se hizo hace 100 años y se le da un nuevo significado a eso claro, que se hizo claro. hace eh, sí, 100 años, con todo lo que también conlleva desde, como decía usted, desde nosotros, desde el hombre blanco. pero Esto también es un poco eh, fuerte porque es ya entrado el siglo XX y son como... Los últimos coletazos de eh, el positivismo, por así claro, decirlo, sí, claro. porque es, eh, un, es el hombre blanco eh, conquistando el mundo, conquistando el mundo como, como diciendo: bueno, vamos a ver cómo es esta otra gente que no es como nosotros. Sí, que aparte es un estorbo. Y a, y aparte, no, es un estorbo eh, para, el, para, el, para claro. el movimiento general, digamos, del capitalismo pero es una fuente de primera mano, por eso le decía a mi, a, a mi compañero que las imágenes son incunables, porque son fuentes de primera mano, eh, de quien estaba justamente en estos últimos coletazos de, sí. del positivismo, pero también hay, hay hasta una sinceridad en eso, eh, o sea, ellos son, se exponen de esa forma como diciendo, bueno, la verdad que la gente es así, nosotros los analizamos casi de algo antropológico. sí. Y hay algo también de interesante de lo que vos decís, que es una expedición no científica. Que es importante, quiero decir, las expediciones son muy científicas, son muy... Acá no hay... Este, yo sospecho, solo no sospecho. amateur, parecía. Son totalmente amateur, material, claro, son... No, no tienen ningún... De hecho, cuando ellos vienen a la Argentina, su primera idea es ir a la Patagonia, con lo cual, esto no tenía ningún interés en particular luego cambian de rumbo porque alguien les habla del mal del clima de las catatónimas y deciden enfilar hacia otra zona con lo cual no tenían ninguna especificidad lo que iban a hacer y lo que terminaron haciendo sin embargo traen una cámara que dice que en cualquier caso en cualquier geografía ante cualquier situación iban a filmar pero no es una expedición científica lo cual dota a esa expedición de otra cosa que la de qué sé yo que la de los la, la de Anchorena por ejemplo anterior que se cita en la película eh, y ahí hay algo que es interesante porque uno sospecharía todo el tiempo una cosa muy racista que la expresión no tiene tiene por supuesto un lugar, digamos, de jerarquía distinto, ellos se colocan en un lugar de jerarquía, lo dicen incluso, pero no es racista no tiene algo hasta de aventurero casi de aventurero de, de, de, de aceptación de cordialidad, de generosidad de entender siempre en un lugar de yo soy mejor, yo soy más importante nuestras mujeres son otra cosa, lo dicen ellos explícitamente, pero no tienen ese avance, digamos, devastador que tienen otras expediciones, con lo cual también es Quizás una también porque era sueca, también eso habría que ver también, que, es probable. que se destacaba bastante en aquel entonces Suecia por estas exploraciones, sí, sí, sí. los distintos hubiera sido de alguna que otra <risas> nación que no sea la, la sueca. Es probable. Es, es blanco. Sí, sí, es una especulación, qué sé yo. Pero yo también pienso eso, que hay una diferencia ahí entre otras, con otras expediciones. Y está también la cuestión de los travelos, que ellos venían a filmar cosas que en Europa en ese momento eran muy bien vistas comercialmente, ¿no? Digo, se daban esas pequeñas películas sobre lugares exóticos que el hombre blanco descubría, esto que vos decís, ¿no? O tristemente había los llamados zoológicos humanos. Claro, claro. Sí, dígame, ¿por qué tanto es Herzog? ¿Por qué tanto qué? Herzog. ¿Por qué tanto gerson está... Bueno, Percival, eso es un cineasta que me interesa, qué sé yo. Pero no... ¿Por qué Parsifal? ¿Por qué Parsifal? <risa> eh, Mira, Parsifal es un invento de la película. En todo caso, lo que ustedes escuchan sobre Parsifal es un invento apócrifo. Eso No está en el diario. Hay muchas oh, cosas. No, ¿eh? Lo puse favor. porque me pareció que en ese momento en el momento de trabajar sobre el texto, me pareció que el texto permitía poco cruce con el mundo del momento parecía que la película estaba muy cerrada en, eso, en ese grupo entonces me puse a pensar en algún momento qué sucedía en el mundo contemporáneamente a la expedición qué pasaba ¿Qué pasaba en la Argentina, por ejemplo y en ese momento descubro que se produce la primera emisión de radio la, la primera emisión de radio es la primera emisión que transmite Parcifal. Parcifal, ¿sí? este entonces me pareció interesante porque me pareció que tenía que ver con la traición de ellos, con la tradición de la expedición con la aventura pero esa música, me pareció que la música funcionaba bien y, y me pareció que la, la película podía estar como embebida de esa música de esa música Sí. sí. Sí, sí, sí. Y de la expedición, bueno, y me interesa el momento donde alguien se pierde. Ahí, ¿no? hay, a mí me da la, la impresión que, que hay algo, que yo se ocurrió mientras que miraba la altura, que, eh, que el, vos mantenés una, una, una igualdad, más o menos, entre lo filmado por los suecos y vos. Y no hay una contraposición entre tu mirada actual, contemporánea, con la mirada de los suecos. No se produce eso, sino que... Agrega, nada más. Bueno, hay discusiones, por ejemplo, ¿por qué la película pone en el montaje a una familia que en realidad debería haber sido colocada si se hubiese respetado la geografía mucho después? hay una pregunta que la película, nosotros le hacemos a la película. ¿Por qué ustedes ponen a esta familia acá? Es simplemente porque 50 años más tarde uno, uno perdió la memoria de cómo habían sucedido las cosas pues porque es una película, y entonces hay que conservar ciertas reglas que hacen una película, no la verdad histórica. Por eso nosotros decimos, si los Calermo, digamos que la familia en cuestión, está puesta por la película de ellos, por la película sueca, en el lugar donde está puesta, es porque ellos quieren darse valor a sí mismos como expedición y llegar a un territorio completamente aislado. Mientras que si uno decía ese territorio supuestamente aislado estaba habitado por criollos, ya no habíamos llegado a un lugar tan hostil y tan aislado y tan lejano, porque no solo había indios, sino que había criollos y había, digamos, sí, había otra decir, gente. una mentira piadosa, digamos, claro, que se me mintieron ellos mismos. Claro, claro. Bueno, uno nunca sabrá si es porque realmente olvidaron, pero eso lo olvido en todo caso muy significativo, no poner a una familia cerca de las poblaciones urbanas, entre comillas, que colocarlas donde verdaderamente estaban, que es cerca de los indios, por tanto los indios no estaban tan solos y convivían, porque es mucho mejor, desde el punto de vista del impacto de la película, poder decir los indios o nosotros, que decir los indios y al lado los blancos, que convivían, se peleaban, se daban de comer, Compartían, claro, compartían las lagunas, compartían los pastizales, compartían los animales. No estamos hablando de los indios contra los blancos. Que eso es una cuestión interesante también, porque hay indios contra indios, hay indios que hacen alianzas con el ejército contra otros indios. Digamos, la historia no es tan binaria, digamos, indios contra blancos, son también indios y ejército contra otros indios. Ahí hay una cuestión súper interesante que la historiografía oficial lógicamente trata como de decir no, acá están los blancos y acá están los indios, no es así. Claro, que de hecho la expedición fue a buscar un relato que no encontró, fue buscar un relato más propio del siglo XVIII XIX, Claro, algo que ya no... no... Ya había pasado. Claro, claro. claro, claro. claro, claro. Yo creo que también sí, una cosa de la felicitaciones claro. claro. claro, claro. por el trabajo. Claro. El, ¿Encontraste dificultad a la hora de llevar ustedes con los equipos, con las cámaras? Para... Ya, fuimos con un equipo muy chico, muy chico, y depende, yo te diría, porque no, no, el, los pilagás ya hoy son, eh, son cosas muy distintas. Están los que están muy cerca de los pueblos sí. grandes, de las lomitas, ¿no? de cosas de tigre, y están los que empiezan a estar más alejados. Y tienen privaciones mucho más grandes que estos otros, y que inclusive entran en conflicto con estos otros, porque los acusan, no usan la palabra traidor. Felicitaciones. No, gracias. gracias, gracias. Muy... Buenas tardes. Este, entonces, tienen un resentimiento muy grande contra esos otros piragás que están más cerca de las poblaciones grandes que van a la escuela de los blancos, que ya tienen una relación, digamos, los chicos no hacen eso, no hacen esa resentimiento, eso viene de los padres, a los uh -huh. chicos, cuando... Cuando van, van. Socializan está, más. Mucho más. No importa nada. Entonces, los que están en el descanso tienen frente a esos otros pilagas, bueno, situaciones de mucho conflicto que cuando tienen que tomar resoluciones como pueblo-pilaga, que está compuesto por 22 comunidades diferentes, cada uno piensa cosas diferentes y necesita cosas diferentes. Bueno, ahí es muy rígido. Siguen siendo una federación, pero esa federación al interior, tiene muchas, muchas desavenencias, con respecto a muchísimas cosas. Lo que yo necesito no es lo que necesitas vos. Claro. Entonces pido lo que necesito yo. Y eso a veces cuando hay que pedir una sola cosa, hay que entrar a discutir ah, quién, decía, pide quién, quién pide qué cosa. Es muy complicado eso. Sí, sí, sí. Pero eh, ustedes no tuvieron problemas. Nosotros, eh, la primera vez que nosotros llegamos, eh, yo les pedí de filmar. Y ellos me dijo, vamos a hacer una asamblea. Entonces yo les dije, ¿puedo filmar la asamblea? Y me dijo, si volvés a hacer esa pregunta te vas ya. Bueno, esperemos. Entendí. Salieron a los 20 minutos y me dijo, ¿podés filmar? Bien. Yo no pregunté más nada porque dije, no quiero saber. <risa> me dejaron, así que yo voy voy a filmar. Este, y filmé. pero no tuve, no, al revés, no tuve ningún inconveniente, al contrario, al contrario, había una especie como de, de cercanía eh, muy fuerte, que yo no sé muy bien por dónde yo creo realmente que hay algo que el cuerpo a cuerpo del documental, que es que uno no manda a nadie a hablar con la demás, soy yo, voy, me decís que sí, me decís que no, pero soy yo con vos. Uno una vez me dijo, te voy a decir que sí, te voy a decir, ¿por qué te voy a decir que sí? Porque te sacaste los anteojos para hablar. Yo me quedé duro, porque yo no tengo ese diccionario. Claro. Yo hablo con el otro porque no lo veo. Claro, claro no era nuestro de sol. No, claro, no me estaba escondiendo. Yo simplemente que no lo veía de cerca. Entonces, bueno, me pongo para verlo mejor, nada más. Pero ese dato, digamos, poder pensar, algo que uno no puede hacer, que es poder pensar en los términos del otro. Ver, uno piensa en lo que uno cree. Que, por ejemplo, las, las, las imágenes. eso no tiene ninguna relación con las imágenes. No, yo pensaba todo el tiempo que las imágenes las fotografías iban a producir en ellos una emoción no les decía nada la imagen ¿por qué yo pensaba que la imagen era algo que te doy a vos y te pones a llorar porque es tu para ellos eso no produce nada no, no tiene relación con la mente, tiene una relación con la tradición oral pero no con la imagen, la imagen es como nuestra entonces todo eso era todo el tiempo decir callate Callá, te aprende a callar, te aprende a escuchar, pregunta por qué, cómo, de qué manera, pero trata de ver si podés evitar tu término para pensar al otro, porque no lleva a ningún lado. Bueno, y me pero bloquea. En algún momento lo dicen, claro, escuchan, hay que callarse. Ellos tienen la virtud de escuchar, ¿no? de sí. alguna manera lo dicen. Lo dice la, la chica era, esta, la, sí. La es no muy, muy interesante sí. el tema de la lengua, como sí. ellos, eh, yo creo que cuando la presencia de ustedes eh, les recupera un recuerdo también de alguna manera. Eh, ellos se, se conectan con esa raíz más antigua. Uh -huh. es Ahora, ¿no? Es paradójico eso también, ¿no? Porque uno dice, bueno, el hombre blanco, tomado genéricamente, ¿no? Sí. Uno decir, bueno, masacró esos pueblos. Pero el hombre blanco también le permite ahora tener escritura. Con lo cual, gran parte de la cultura de ellos se puede sostener en el tiempo. Es decir, hoy por hoy, esta chica que aparece al principio, que es una lingüista extraordinaria, es la que, la, que, la que arma un diccionario. Es decir, los chicos pueden ir a la escuela y puede <coughs> aprender a escribir en piratas cosas que no se puede hacer hace cuarenta años pero de alguna manera también ella va recuperando sí. la habilidades de esa lengua claro. ¿no? desde la parte antigua a la parte moderna claro eso es pero es muy extraordinario eso porque sí. es paradójico no uno diría, sí. bueno no el hombre blanco solamente produjo lo que la produjo no dice no momento <risa> no ¿Ves? ella fue capaz ella y otra gente de armar un diccionario con el cual los profesores, los maestros pueden ir a lugares y enseñarles a escribir y que esa lengua conserve algo que de lo contrario, dentro de no sé cuánto tiempo, no soy un futurologo en eso, pero se perdía. Y eso es muy impresionante, es muy emocionante. Eso también tiene que ver con lo no binario, no somos sí, ni buenos ni malos totalmente, ¿no? Exactamente. exactamente. Pero es muy extraordinario, ¿no? Sí, Yo digo creo que la Iglesia, que produce lo que produce, y al mismo tiempo es el lugar donde ellos se defienden claro, ante eres? la masacre inminente. donde voy? A la iglesia. Claro, y empiezo sí, a bailar sí. como ellos, y entonces se produce una especie como de mezcla entre la... entre lo mundano que dice claro, este personaje, que claro. dice la iglesia, que se yo, esto y lo otro. ¿no? Y es esos cruces híbridos donde en realidad se está jugando tu supervivencia. Decís, ¿dónde crees que vaya? ¿Abajo del árbol? ¿Voy a la iglesia? Pero son los que de alguna manera en ese vacío tuvieron una respuesta. Sí, y hay que ver los lugares donde están, ¿eh? Yo te digo, yo soy ateo, pero yo estuve, no ahí, pero en otra tribu que se llama Nibaclé, muy cerca. Hay que ver lo que son los misioneros alemanes ahí, sí. donde están. Hay que sacarse el sombrero. Sí. Mira que yo no tengo ningún... real, Pero me conmueve completamente y no creo necesariamente. No importa, digo, el trabajo... 25 horas de calor, sin agua. Digo, hay que hacer ese trabajo. ¿eh? Sí, es, que es extraordinario. Ejemplo, Uf. Es una sí. Violosa, una sí, sí, es una confianza, digamos, de, en algo que uno no ve. Pero es muy impresionante, es ¿eh? muy eleccionadora, Uno aprende a callarse. Bueno, te agradecemos mucho no, claro. Muchas gracias. gracias por haber venido a ver así porque en, en, en, en televisiones por más televisión que lo tenga mejor sensorialmente el sonido de la película se pierde completamente entonces eh, en un momento te vas a decir, no les demos links que vengan a ver la película <risa> como una especie de decir, por favor veanla acá, después digan lo que quieran pero veanla acá, porque si no tenemos la sensación todo el tiempo de que lo que uno hizo no suena, que el bosque no suena, que el... Las cosas no suenan. Medina, es horrible. El, el tigre, los los, claro, los, claro, los claro. Sí. cuando muestran esa imagen, ¿cómo? hasta que, que te da ¿no? la sensación de sí. que te están picando que te está mirando bueno, el tigre. Esos son ellos, el esos directo. son esa, esa relación que ellos tienen donde ellos dicen, ellos creen que los, los animales son humanos. tienen La idea de la humanidad, que para nosotros es completamente enloquecida ¿no? nosotros somos humanos y esos son animales. Ellos dicen, no humanos somos todos, y los animales nos ven a nosotros como ellos, ellos se piensan, así, ellos dicen eso, los tigres se piensan a sí mismos como humanos y nos ven a nosotros, a quien pueden comer, como animales. Es un mundo extraordinario. Claro, bueno, En el relato antiguo del de, de diccionario sueco, cuando mata a el Guía claro. dice: Esto es un mal presaño, Claro, Claro, claro, claro. Arma, sí, sí, muy rápido. tempranamente. Demasiado claro. rápido, estoy claro, teniendo que hacer esto. Claro. Citario, entonces, Y una, una cosa más, me impresionó que primero uno de los que te estaba, estabas entrevistando te dijo: El hijo perdido, creo que tenía un ah, sí. hijo perdido. Vos le sí. preguntaste, no te quiero contar. Inmediatamente pero te lo contó. Inmediatamente contó. Después te lo contó. Sí, sí, sí. Primero, me, yo dije: Bueno, ¿lo querés sí, contar, sí, no querés sí, contar, no cuentes. Pero inmediatamente contó. Contó el arma, sí. pues sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo bajó enseguida? Pero no sé por ¿Cómo? qué. Sí, sí, sí. Porque es inmediato. Es decir, el corte que hay ahí, yo me acuerdo, en el montaja fue un corte muy chiquitito, no es que claro. hubo un largo rato. Claro. Decidió con, contar lo que antes habían, se había negado a contar. Automáticamente. No, sí, sí. creo que fue tu actitud de respeto? De, sí, de, no sé. De no, de no No, de, claro. Bueno, no, claro. O sea, no, no, no. Claro. Pero digo, igual es llamativo la velocidad con, el cual, sí. con la cual él cambia de opinión tan rápido. Claro. Sí. A mí me. Eso es lo que más. Me, me interesa más eso que el relato. El relato no me parece extraordinario, pero digo, sí. el momento en donde él toma la determinación y dice, no, no, voy a hablar de eso. ¿Por qué no voy a hablar de eso? Claro. Claro. Es que todo el tiempo ellos creo que se están encontrando con, con esas historias de ellos. Y de sus ancestros a lo largo de la película eso es lo que a mí me impresionó porque es un paralelismo que haces con aquella expedición pero también eh, digamos eso visto desde nosotros el hombre blanco digamos, sí, claro, que, que es donde, ellos, el único lugar honesto el cual yo puedo hablar es de encontrarse con sus países, sí, y sí. eso es lo que me parece que ah, es un gran tema digo, sí, el, el, el, el problema de qué hacer con eso con ese mundo es un Problema tremendamente complicado. Bueno, muchas gracias. gracias, No, gracias a ustedes, gracias todos.